Hola amigos, bienvenidos a un tutorial más de, de solo tutoriales. Hoy les voy a enseñar cómo ganar dinero pasivo con otra aplicación. Anteriormente les hice un video de el software Honey Game, es donde ustedes también ganan dinero pasivo. Es un poco más lento el Honey Game, este es un poquito más rápido. Si ¿sí? yo ahorita ya llevo ganado dinero con esta aplicación. La diferencia de Honey Game a este que les voy a enseñar ahorita es que en Honey Game únicamente pueden retirar a partir de 20 dólares eh, juntados. Con esta aplicación pueden retirar su dinero desde un, un dólar. Bien, vamos a empezar con el tutorial de este de esta aplicación. Comencemos. Bien, la aplicación se llama y ¿sí? Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el, el link donde ustedes van a poder registrarse Y posteriormente descargar una aplicación que es la, ustedes la van a instalar en su computadora Para que siempre se esté ejecutando y nunca dejen de ganar dinero Bien, vamos a empezar Les voy a abrir un navegador Aquí está Sí, con el link que ustedes van a, a tener aquí abajo en la descripción, les va a abrir esta página. En esta página ustedes van a registrarse. Van a decirle aquí en Sign Up. O si ustedes tienen problemas con, con el inglés, como yo, bueno, tengo poquitos problemas, le podemos traducir al en español. Sí, entonces le decimos aquí en Inscribirse. Una vez eh, ustedes... A ver aquí le damos aquí en no, no tienes una cuenta, inscríbete, le damos aquí. Una vez que hagan la cuenta les va a abrir esta misma misma pantalla para que inicien su sesión. ¿Sí? Pues aquí pueden ustedes registrarse, ponen su nombre, dirección de correo electrónico, crean su contraseña y la confirman. Aceptan los, los términos y condiciones y posteriormente el captcha para hacer este y pues nada más seleccionan las imágenes que les digo aquí y le dicen confirmar, ¿verdad? y pues ya se registran, una vez registrados les van, les va, como les mencionaba, les va a abrir esta misma ventana y pues aquí ustedes van a a poner cómo se ha registrado vamos a abrirlo y, desde, y seleccionan el botón ¿no? soy humano y pues dice haga clic en cada imagen que contenga un avión vamos a seleccionar este, este, este y al parecer también este es un avión <risa> y verificamos ¿Sí? y le damos acceso una vez que entren pues les va a abrir esta plataforma verdad eh, regularmente no regularmente siempre que ustedes inician un registro pues su saldo está en ceros les voy a explicar detalladamente o más bien más brevemente cómo funciona esta aplicación bien aquí si se fijan dice tráfico vamos a traducirle tráfico vendido esta aplicación eh, trabaja mediante los datos mediante el de internet wifi ¿sí? y lo que hace es que agarra información de bits y pues los los, los convierte a, a, a dinero en dólares dependiendo también su velocidad de, de internet tanto de descarga como de carga verdad bien como decía aquí yo ya llevo 2 dólares con 32 centavos y pues aquí ya me dice solicitar pago como les comentaba al inicio del video este, esta aplicación tiene la opción de retirar desde que ustedes juntan un dólar ustedes ya pueden hacer el retiro ¿sí? yo ya puedo retirarlos pero después lo voy a dejar así para posteriormente hacer un tutorial de cómo retirar nuestro dinero ya ganado, ya invertido bien ahora les voy a decir cómo ganar un poquito más de dinero más fácilmente con esta aplicación en esta aplicación ustedes únicamente pueden usarla es una aplicación por dirección ip esto que significa que ustedes van a poder nada más usar una computadora un dispositivo en en una red Wi-Fi, Wi-Fi. ¿sí? pero ustedes pueden usarlo en no, eh, más dispositivos en diferentes redes no sé un ejemplo eh, tiene una hermana que tiene en, en otro domicilio con diferente dirección IP con su propia wifi ustedes pueden instalar esta misma aplicación se loguean como se inscribieron en esta aplicación y pues ahí mismo también le van a instalar esta esta función ¿Sí? así es como se les va a duplicar a ustedes las ganancias esto lo pueden hacer en 2, 3, 4, hasta 7 en 7 lugares o más como ustedes gusten ¿Sí? esa es una forma de, de, de, de duplicar o, o generar más ingresos la otra es haciendo, eh, poniendo, poniendo, escribiendo como afiliado le vamos a dar aquí en afiliado así como yo con, con el link que, que les, les voy a proporcionar para que ustedes se, se suscriban a esta aplicación a ustedes mismos también les van a dar su propio código URL para que inviten a más personas Vamos a leer poquito que dice aquí lo de afiliado. Dice, obtendrá el 10% del monto de pago de cada usuario invitado. Tengan en cuenta que los usuarios deben solicitar el pago antes de que el 10% de sus ganancias aparezcan en su panel de afiliados. Se fijan, pues aquí yo no tengo ahorita ningún afiliado, pues todo está en cero. No tengo ganancias de otras personas. Espero que, que ustedes me ayuden con, con el link para... Eh, suscribirse a esta aplicación y pues aquí van a, a aparecer mis ganancias posteriormente vamos a ver más aquí abajo dice pagamos las ganancias de afiliados desde un dólar a través de paypal y desde cinco dólares a una dirección btc además tenga en cuenta que no puede utilizar nuestros enlaces de afiliados de reddit discord foros y otros canales de comunicación de nuestras de nuestros competidores un modelo de marketing honesto es nuestra prioridad, así que, así como una competencia justa en el mercado, gracias. ¿Sí? Y pues aquí les da las estadísticas de sus ganancias conforme ustedes más personas inviten. ¿Sí? Eh, esa es la otra forma de, de poder ganar más dinero con esta aplicación. Bien. Ahora vamos a proceder al paso de la descarga de la aplicación para instalarla en su equipo. Bien, nos vamos a descarga. Aquí en descarga les dice dónde vas a instalar tu, tu aplicación. Si tienes un equipo a 32 bits o a 64 bits o estás usando una computadora con sistema Mac o una Mac, perdón. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber? qué tipo de, de bit cuántos tipos cuántos bits tiene mi computadora mi equipo bien para eso vamos a abrir permítame una nuestro equipo y le vamos a dar en, en mi equipo vamos a dar un clic derecho sobre mi equipo y ya vamos a decir propiedades bien entonces ya les abre esta pantalla y si se fijan aquí ese tipo de sistema Es el sistema operativo de 64 bits Entonces yo lo tengo a 64 bits Voy a hacer mi descarga para Windows de 64 bits Y si usted tiene 32 pues a 32 O si cuenta con una Mac pues lo descargan para Mac Si sí, yo lo voy a hacer aquí con, con Windows Lo descargamos vamos a que se descargue, listo, y pues abrimos nuestra carpeta de descargas vamos a dar clic derecho y vamos a ejecutar como administrador y aceptamos, pero como yo lo tengo descargado yo pues no tiene caso que lo vuelvan a instalar, ustedes nada más le dan next, next, next y pues ya, lo, lo instalan en su equipo bien, ahora cómo hacer este, este esta aplicación para que ustedes eh, lo usen o se o se abra cada que encienda su computadora y no tengan que estarle abriendo abriendo y abriendo les voy a decir un truco de cómo eh, ponerlo de para que ustedes desde que inician su, su computadora el windows es, la aplicación se esté ejecutando y no dejen de ganar dinero ¿Sí? bien vamos al siguiente paso bien se fijan, pues ya ya tengo aquí yo el programa instalado, pero lo que quiero es de que cuando yo encienda mi computadora me aparezca aquí desde un principio, aquí está ejecutándose, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a presionar la tecla Windows más R para que nos salga esta ventanita, sí, y vamos a escribir tal cual dice aquí, dice shell dos puntos start sí entonces vamos a aceptar y nos abre este y lo único que vamos a hacer es voy a hacer este para acá para que se vea completo así lo que vamos a hacer es dar clic derecho sobre el icono y lo vamos a arrastrar dentro de esta ventana y le vamos a decir crear icono de acceso directo entonces con esta aplicación aquí creada como acceso directo, cuando nosotros iniciemos nuestra computadora, automáticamente se va a iniciar junto con todo el sistema y se va a estar ejecutando. Y esta es la aplicación. ¿Sí? Déjame la abro aquí. Es que la tengo ejecutando. Déjame primero la cierro. La quito para poderlo abrir. Y esta es la plataforma que eh, anteriormente en... Aquí es lo mismo, ¿sí? aquí les da resultados de, de estadísticas y para descargar y para uh, compartir su enlace. Pero esta es la aplicación que se va a estar ejecutando diariamente para que ustedes puedan generar dinero. Bien Bien amigos, espero les haya gustado el tutorial. Eh, les pido que compartan este video para que más personas como yo y como ustedes ganen dinero fácilmente con este tipo de aplicaciones. Es dinero pasivo. Esto tarda tarda un mes, dos meses o más, según les comentaba su, su capacidad de internet. Pero sí pueden ganar dinero sin hacer nada. Sin haber sin ver videos, sin traducir nada de aplicaciones y todo eso. Es una forma muy pasiva y segura de ganar dinero. poquito, pero pues se gana. Bueno, aquí abajo les dejo el link de, de descarga. Para que se registren, descarguen su aplicación, e instalen sus equipos y compartan sus enlaces. Bien, nos vemos. Pasen bonito fin de semana. Bye.